Las administraciones públicas deben garantizar un buen sistema sanitario, educación de calidad, pensiones dignas y sostenibles. Y cuando llega una pandemia como la ocasionada por la COVID-19, se genera una crisis económica, social y sanitaria cuyas dimensiones reales tardarán años en poderse medir. ¿Qué ocurre si no hay ingresos suficientes? Que no hay inversión pública y, por tanto, las necesidades de la ciudadanía no se cubren. España está a cuatro puntos y medio por debajo de la media de la zona euro en inversión social. Las grandes diferencias en cuanto a tributación entre comunidades autónomas provocan una fuerte competencia fiscal entre distintas comunidades autónomas y un desplazamiento de residentes por las ventajas fiscales que ofrecen algunos territorios. Los países europeos invierten de media un 5% del Producto Interior Bruto en educación. España, sin embargo, destina el 4%, situándose a la cola de Europa. España invierte en sanidad un 15% menos que la media europea. Según el Fondo Monetario Internacional, las previsiones para España a finales de 2020 son verdaderamente alarmantes, con un nivel de deuda pública en torno al 123% del Producto Interior Bruto, una tasa de desempleo entre el 19 y 20% y una caída de la actividad económica del 12,8%. Esto no son solamente datos, detrás se esconde la auténtica realidad de miles de personas. Para afrontar esta grave crisis, construida aún sobre los pilares de la anterior crisis financiera, es necesaria una reforma fiscal en profundidad, que sea construida sobre la base de la equidad. Establecer un sistema fiscal más progresivo es necesario, no debemos dejarlo pasar. Ahora es el momento. Todos estos datos nos llevan a pensar que debemos reconstruir el estado de bienestar fuertemente deteriorado. La desigualdad se combate con equidad y justicia fiscal. ¿Te apuntas?